Music mm -hmm. varias cosas, por ejemplo uh, internet, a través de internet para hacer allá en China de negocios por ejemplo ahora ya es una cosa muy popular sobre todo para los jóvenes le interesa más hacer sus compras a través de internet entonces eso sí muy importante y además a través de internet ahora muchos por ejemplo los pagos ahora ya no con tarjeta sí con este también a través de internet con celular etcétera y segundo este yo creo que innovación de eh, políticas eso sí también importante o sea China no va a tomar este, políticas ya existentes o políticas uh, anteriores, sino tiene que innovar políticas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Significa esas políticas antes no existían y ahora con la situación nueva de China entonces necesitan nuevas políticas. Entonces eso es otra cosa. Y luego innovación también de otra cosa, por ejemplo China ahora uh, con cuatro, cuatro zonas francas de comercios Eso también es nueva, o sea no como antes, o sea las zonas uh, francas anteriores, sino con uh, zonas francas pero con políticas también nuevas. Por ejemplo, sí puede hacer todo lo que no existe en la lista prohibida. Entonces eso también es una cosa. Eso es una cosa también nueva, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora crece este más uh, la clase media. Entonces, el gobierno chino también sí quería escuchar uh, las sugerencias de clase media de eso, ¿no? Entonces, ahora necesita también un medio para intercambiar sus opiniones. Por eso, yo creo que a través de periódicos, de todo, el gobierno también está buscando su medio, también, o sea, propio medio que corresponde a China. eso es una cosa muy interesante yo creo que con la nueva normalidad claro este la gente preocupa mucho el cre de crecimiento económico de china dice que así va a vender eh, muchas oportunidades pero por otro lado yo creo que con el eh, china como va a prestar más la calidad de crecimiento económico de china prestar más ese, eh, satisfacción a la nueva clase, por ejemplo la clase media, entonces de ahí vienen muchas oportunidades, por ejemplo diversificar uh, las exportaciones de Chile, de Chile hasta hacia China, por ejemplo productos diversificados mucha gente dice que por ejemplo este, vestidos para niños de Chile todo de natural entonces también puede exportar por ejemplo a China, ¿por qué? porque presente la clase media ahora presta más atención sobre la calidad de su sobre la seguridad de alimentos, etcétera. En ese sentido podemos aprender entre nosotros, China también puede aprender muchas cosas hacia Chile, porque Chile tiene también muchas experiencias en su desarrollo económico. Por otro lado, yo creo que Chile también puede aprender de China. Por ejemplo, en ese sentido yo mencioné este negocios a través de Internet. Yo creo que China ahora sí. Eh, Avanza mucho, ¿no? Y además, mucha gente a través de su móvil eh, celular sí, para, sí, para, sí, para, sí, para sí, todas esas cosas. Gobierno. No voy a decir pesimista, optimista. Voy a decir, yo soy eh, o sea, académico, tenemos que a ver. A mí, por un lado, América Latina cómo va a aprovechar la oportunidad. Por otro lado, China cómo va a superar los desafíos. Entonces, de ahí vamos a ver sus resultados.